La dirigente comunitaria Daisy Ventura dijo las comunidades que componen el bloque de zonas rurales en este municipio continuarán en pie de lucha, exigiendo a las autoridades que den respuesta a las necesidades que aquejan a quienes residen en la zona. Nosotros tendemos, tendremos calentamientos en la zona rural, pero también no descartamos un paro huelgario, ya que las autoridades saben las necesidades de nuestra comunidad y no hacen caso a la demanda como son la terminación del agua lo cual se está pasando mucho trabajo con el agua porque no se está dando el agua como debe darse y no se ha terminado la construcción de, del agua hacia Honduras y a Huiza, Barrio Lindo y demás sectores Ventura hizo hincapié en la posibilidad de realizar un movimiento huelgario en caso de que las autoridades hagan caso omiso a sus solicitudes. Joanny Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.